ni huevas, es que, ay no, ya no perdón, hacer... perdón Antonia, perdón ay no yo así... ah, pueden creerlo no. lo peor pues esa vieja sale, más ma... además yo porque tengo que estar dando la información a todo el mundo acaso soy chismosa no, no, no, no, no. me olvido Además, ¿quién es usted? Bueno, eh, para mí grabar La Lista 2 fue un trabajo muy importante. Es, fue más como un proyecto personal. Escribir no es fácil, producir semanalmente no es fácil. Eh, la convivencia, por decirlo así, del trabajo con las compañeras y con los actores eh, fue un poquito sorprendente porque tuvimos de todo. Eh, pero ahí se vieron los resultados eh, me siento muy comprometida con la lista 2 ahora que ya llega a su etapa final lo que llegó eh, es una gran satisfacción eh, las gracias por el acompañamiento de los profesores a quienes estuvieron ahí apoyándonos abriéndonos los ojos eh, sabiendo que debíamos y que no debíamos hacer Igualmente para Laura y John, que sin ellos esto no hubiera sido posible, y por el acompañamiento de las tres, que siempre dimos lo mejor y supimos que, aunque fue difícil en muchos aspectos, eh, lo sacamos adelante. Está la cámara, eso. Cuando, cuando empiezas a hablar de. ¡Ah! Mira esta vulgaridad, mira a la Miras acá este hueco. Ay, pero qué vulgaridad, mira esto, que son esos monitos. Ay, pues, primero que todo, uno no muestra teta no muestra el peso. <risa> Listo. <risa> Pero es que eso sí. Aunque la mona se vista de seda, chic se queda. Una monja. Una monja de lobo. Bueno, para mí grabar La Lista 2 fue una experiencia bien particular, fue una oportunidad de trabajo muy importante porque creo que pues, esta es la vida real. Eh, trabajamos como en una producción pues, en tiempo real, todos los días editando, todos los días grabando, todos los días realizando un montón de actividades eh, pues, que hacen parte de un trabajo como producción de televisión. Le eh, agradezco pues, a Diego por darnos la oportunidad de tener esa experiencia y también a mis compañeras pues que de trabajo que aunque pienso pues, que tuvimos dificultades eh, también hay que resaltar como las cosas buenas y dentro de todo creo que sacamos el trabajo adelante y por eso pues alcanzamos a terminar eh, esta serie. Creo que John y Laura fueron dos personas muy importantes para la lista, sin ellos este proyecto nunca hubiera sido posible. Creo que su trabajo como actores y como personas dentro, de este dentro pues, del grupo de trabajo fue muy importante para la producción y se los agradezco enormemente, siempre se los he dicho. Eh, creo que Ana Sánchez pues, y Ana Jaramillo también han sido un complemento muy importante para el trabajo. Y, y bueno, creo que este trabajo pues, ha sido muy exitoso porque llegamos al final y tal vez no pensábamos que fuéramos capaces de realizar una producción de una serie eh, pues, a este nivel y creo que lo logramos y creo que eso es muy gratificante para todos. Tenemos algo que mostrar en nuestra hoja de vida y sobre todo pues, tenemos amistades y lazos que hemos construido con gente dentro de producción de televisión que son muy importantes y, y, pues, y que seguirán para siempre. Te puedo ganar una pelota? No Un no No, no, no, no Eso ¿Qué está sonando Ay, ¿qué es eso? ¿Qué juega con esto? Ay, no Yo, es yo, yo para Ana Sánchez Una monja Una monja pelota No me afecté, ver como se mueve, sepa que fue una reacción que se abuela. Y me nace el movimiento de la No quité, te encuentro la manera de que no me afecté, ver como se mueve, sepa que fue una reacción que se abuela. <risa> <risa> Hola, madre, eh, ¿qué le cuelgo Hola. Es que te interrumpiste, <risa> eh, pero. No espera, que sigue. Para mí la lista es más que un proyecto de universidad como un reto, pues eso fue lo que representó para mí, un reto. Eh, desde el principio Laura Hernández estuvo muy involucrada pues, en este proceso, ella iba a ver la materia con nosotros, pero no pudo, y pues eh, ella y yo nos reunimos varias veces en vacaciones, pues como, como a planear cosas, a, a hablar sobre la lista, ella nos ayudó mucho en la construcción de la escaleta, de los temas de los diferentes capítulos, entonces pues eso es algo que con lo que estamos infinitamente agradecidos con ella. Eh, bueno, también le quiero dar las gracias pues a mi mamá porque aparte de aguantarnos cada sábado grabando y algunos días en semana pues se ofreció para actuar y pues lo hizo muy bien, eh, muchas veces pues improvisó y cuando debía pues como aprenderse algo del libreto pues también lo hacía muy bien. Y también le queremos agradecer a, al Zarco porque, pues no sé, creemos que ta, esta también fue una muy buena experiencia para él y, y sabemos que él dio lo mejor de sí para, para actuar y para, para lograr pues, lo que se hizo en los diferentes capítulos en los que apareció. Bueno, eh, es complicado hacer un, una entrega semanal. A mí me tocaba pues la edición y, y Ana, Ana Martínez me ayudó pues muchas veces en eso. Eh, era pues como una presión muy grande porque sabíamos que eh, los martes y a más tardar los miércoles el capítulo tenía que estar listo. Entonces eh, era pues como correr, era sincronizar el, el, los audios con los videos, eso es un poquito complejo pero pues se logró. <risa> Recreacionista, <man. risa> perdón, perdón. Para ser mínimo, algo botadas y buscarlo en la casa. Estuve, que me diga Max. Están viendo los ojos muy oscuros y van a criticar eso. Que les enseñe ética y valores. Muchas, no, Tati. Otra vez. <ríe> Listo. Ana. Perdón. Me quedé mirando el pezón Antonio. <ríe> Ay. Qué guachada. Lo... Escena tres toma dos. Ana me lleva acá. Cuando no se las está tocando, se las está mirando. <ríe> <ríe> Eso, qué fuerte. Obviamente tiene que decirse ya medio el pasado. Cris, por favor. Mira qué es me la el se la rompió. Me la rompió. Me la rompió. la rompió. la y durante todo el mes me pedía tampones Pues yo no sé si es que le viene todo el mes o qué Pero God <risa> Está suripanta Me paro y me voy Listo. Ya. Yeah. <risa> la vemos. Pues si sí, vamos a hacer un asesinato, que quede registrado. <risa> Qué buena idea. Só te lo puedes. ya que ustedes que y todo, a lo que no hay que arreglar las cosas con este man. que las cosas en la casa muy paila. Y además, no hay almuerzo ni hay post